Thank you. Hacemos gratis! <risa> es el equipo de Vampiro. Es el equipo de defensa. Venganse a bailar, a gozar un rato súper, súper agradable. Ya está DJ. Sí, pare. Censa. La banda de la presa, la banda de Santo Domingo, Coyoacán. Cámara, la, la banda. Preguntaban, ya si había sillas, hay un chingo de sillas. Hay bancas. Sillas, hay un chingo. Vamos a pararle. Este es el equipo de Censa. muy caballero. Ahí está el su audio, directamente desde la colonia de la presa. Todos con audio. Yo la verdad, que poquito porque todos acompañan a los chavos. Toda la pista para ustedes. Toda la pista para ustedes. Dice por ahí que si hay sillas, hay muchas sillas. un chico de sillas para que este baile salite su celita Mira también aquí están para para su comodidad Ya está, sensación latina Ahí Vamos a pasar una raqueta leve Ya, ya está tocando vampiro pista las canchas Así es que pues los que nos esperamos, Jorge Domínguez, Juan no, José, Policía ¿eh? Domínguez Tailwen, Germán Morales. Ahí está, para que vengan un rato. Tenido la rumba. Polonia David de de Hernández. Vamos a ver qué transita la banda. Me faltó armar este roperito, pero ya la metando bien cansado. Mira, Marcelino Rodríguez, ¿te acuerdas de estas? Famosísimos roperos. Empezamos a las 8. Cáiganle la banda porque esto se va a poner de agasajo, de rumba móvil próximamente una picadita una chañada para ¡híjole! Me faltaron estas todavía. Piezas pero... también, pero ya ni modo ya estoy bien cansado. Vengan a bailar un rato damas y caballeros a gozar la música de todos los barrios así es que caigan ya ratito. Que está probando, ya a nosotros no nos falta tantito detallito, ya sea, vale para que se desprenda pasar un rato agradable. Un chubaco del vampiro, carajo, eh. Carajo, chingón. El que se lo pierda, el que se lo perdió, se lo perdió. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! Carajo. de parquearse aquí están los baños para hombres y mujeres todos limpios ¿eh? Claudia Alcalá aquí es donde se pueden parquear al ladito de esta casita La entrada principal está ahí adelante, donde les mandé la dirección, pero le dan un poquitito adelantito y van a entrar aquí, aquí, aquí, aquí. Como referencia está la casita esta, mira. Fernando Ramírez. Vamos a mostrarle la entrada aquí principal que está ahí adelante, ¿eh? donde les mandé la dirección pero, para que no se pase en todo el rancho, aquí está la entradita, nomás vas a dar vuelta ¿no? aquí luego, luego Sí. todo eso sale así lo encuentra Cedar Ranch no hombre, el que se lo perdió acá los esperamos la banda todo confirmado, ya está sonido vampiro con todo su audio Sensación latina también. Falta el magisterio que venga. Mira. Que no hay parqueadores. Parqueaderos, ¿cómo no? Ahí está. Todo esto es de parqueaderos para ustedes. Vénganse, vénganse a bailar un rato. Y la entrada va a ser allá por nuestra está el Aquí luego, luego se parquean, se estacionan. Aquí está la referencia de en esta casita, ¿eh? Así lo encuentras, así, en el par... ahí, fácil, fácil, volteas a la izquierda. De voladita está. ¡Uy, qué putazo se ve hasta acá, me cae que sí, ¿eh? Pinche vampiro, nos va a dar una rastriza. Ah, pero no venimos a competir, venimos a disfrutar. Ahí están los baños para las mujeres. Allá adentro también hay otros baños con aire acondicionado. Sillas y mesas. Pueden traer su pomo, pero aquí se les va a cobrar el descorche, ¿eh? Ahí está. ahora sí, Aquí va a ser la entrada. Aquí va a ser la entrada. Al ladito de esta esquina también está la escrita. Por eso le dije a la vueltecita. Gracias, mi abuelo. Cámara, acá lo esperamos la banda. Sensación latina. El vampiro. Sonido de la rumba, al toda de la banda Rocker. ¿En serio. serio. Uh -huh. Ahí está con es la pelea de la La leña uh, llegó la leña, leña para Rambo. Carajo, eh. El que se lo perdió, se lo perdió, ¿sí o no? No, carla. Invítalos, invítalos. Ahí está, Aira. para acá, gordo. Aira. Nos vemos a las 4 de la mañana... Llegó el agasajo, ¿eh? El que se lo perdió, se lo perdió. No, este es otro nivel. La verdad es otro nivel. Vean el lugar. Qué bonito está. Al aire libre. Déjame peino. Buen audio, vampiro. Felicidades. La rumba. Felicidades. Bueno, la verdad, jóvenes, hoy trajimos tres audios suficientes para complacer al público exigente sonidero en Dallas, Texas. Así es que, por favor, necesitamos que vengan a apoyar este evento, ya que esos eventos son para quién, son para ti. Tú como público eh, exiges estos audios, te los traemos a ti. Así es que, ahí están, ya nada más, lo más importante aquí va a ser tu presencia. Así es que, escucha, cartelera de lujo, sonido sensación latina, sonido la rumba, sonido magisterio, Sonido vampiro, el staff técnico eh, Sibaray de Sensación Latina, eh, el staff técnico de vampiro, eh, Gaviota, Sonido Gaviota, ahí viene con el vampirito que ahí viene, a pues lo ya se durmió, pero ahí viene. Así es que, ¿qué más, combate? Mi staff técnico no te aburrirás. ¡Ay, va. Oh! <risa> <risa> <risa> Falta el mío, ¿eh? Sí. El mío. El no te aburrirás. El, el staff técnico no te aburrirás. <risa> Aquí los esperamos, la banda. ¿Está Shibarei. A Sibaray, a ver. Ya saben mi gente, aquí haciéndoles una cordial invitación para que vengan a pasar un sábado alegre, sabroso, sabroso, como dice mi compadre Vampiro, aquí va a ser al aire libre, son tres audios como lo acaban de mencionar, música diferente, música de barrios para que vengas, disfrutes, bailes y te agasajes, hoy sabadito alegre bandes que sí que... Suéltense la greña con la voz que ya está todo listo y preparado para que vengas a bailar. ¡Se pueden traer, puede traer niños! ¡A huevo! Ya me dejaron entrar. ¡No, no pagan los niños! eh? Lo los lo ¡Son gratis! Sí, sí, eh, eh, lo, todos los chamacos y chamacas, sí, no de niños, son gratis. Así es que chamacos, ¿Y traigan a sus papás! Así que, ah, bueno, sí. Traigan al papá, a la mamá, para que paguen doble. <risa> ¡Cámara, viseza! Ah? Pues aquí está Sensación Latina para hacerles una cordial invitación. Se hace con mucho esfuerzo esto. Y gracias a La Rumba, que ahora sí, por él, vamos a oh, minizar este lugar. Está muy bonito, muy grande. Tres audios. Vampiro, La Rumba, Magisterio y un servidor. Sensación Latina, hacemos mucho esfuerzo por ustedes, para que vengan, disfruten este es bonito lugar. Vale la pena venir a guarachar, a salsear, y aquí los esperamos. Sensación Latina los saluda, aquí los esperamos. Bueno, la banda, pues ahora sí que... El principal eres tú Ven a apoyar estos eventos Mira su audio de sensación latina Vamos a pasar una requeta A ver, ahí está, mira El que se lo perdió Se bueno. lo perdió, ¿verdad? Ahora vamos a ver el audio de Vampiro Mira Con tanto esfuerzo se hace todo esto Para que Vengas a disfrutar un sabadito Vengas a bailar, a gozar Trae a los niños también Los niños no pagan Los niños no pagan ya no pagó? El, el clima está excelente. El clima está perrón, eh. La neta. La neta. Jorge Caballero, Marcelino Rodríguez, Ya estuvo el audio de, de, de, de Vampiro. Ahora vamos a ver el audio de la rumba. Ahí está. Unas ballenitas. Unos roperos. Se me olvidaron las trompetas. Ahí vienen, ahí vienen. No, sí. bueno, hasta acá los esperamos. Acá los esperamos, vénganse, que esto empieza en punto de las ocho, eh. Hasta las. Hasta donde quieran, el, a las 4 de la mañana está bien, 3-4. Si ¿Sí hay gente. Que se acabe, que se acabe, Hasta vaya, que se vayan. Que... Si no se quedan en la alberca. Los allá, clavados. sí, allá adelantito tenemos la alberca también, ¿eh? ¿Sí? Para sí. que se vengan a aventar un clavado. Para que se vengan a aventar un clavado, ya sea en, en el rodeo. <risa> <risa> bueno, Vamos, Aquí los esperamos, mi gente de que déjate caer a ratito nosotros vamos a echar un shower y ya estamos listos para empezar a las 8 a las 8 a las ocho de, vale. de 8 tres o de ocho a cuatro gracias gracias todos esperamos jóvenes bienvenidos gracias a los sonidos mira la verdad mil gracias vampiro mil gracias César no, a todos está la puerta abierta para todos hay que hacer eso algo grande, bonito es algo grande, grande. no y, y vienen más bailes mucho mejores sí. mucho mejores viene Ahora sí que va, vamos a hacer un, un baile, un, un festival un, festival un festival sonidero. sonidero para invitar a todos los sonidos de Dallas for War, Austin, Houston. Así es de que todo el mundo está invitado próximamente, esperen la propaganda. Y aquí en este lugar está súper, súper de Cámara, nos vamos. Cámara a la banda.